compañeras que trabajáis en SEA desde esta mañana el compañero Juan Basamedi vuelve a estar con todos nosotros como un compañero de trabajo más después de 20 meses de suplicio por una injusticia el Tribunal de Justicia Superior de Cataluña ha solucionado el tema y por fin podemos contar de nuevo con Juan Manuel Samedi entre nosotros Vale. Venimos a felicitar ya cava, eh, al compañero y a que brindéis por él con un poquito de cava ver, Porque no solo el... brindamos por su admisión, sino porque la solidaridad y la lucha Da resultados y consigue que finalmente injusticias como esta sean ya, solucionadas no petardo, que con... Venimos también a agradeceros a todos y a todas aquellas que os habéis interesado, preguntado o por Juan Massamedio durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos y a todas.